2008, para algunos era imposible que cayera la ANR, para otros, ocurría un cambio sin violencia. En estos 10 años, aprendimos que la verdad es el principal sostén de las noticias. 10 años de noticias vió hoy, 10 años uniendo Asunción, Paraguay y América.